muy buenas tardes bueno vamos a mantener los 30.000 ahora lo vamos a ver um, bueno ya sabéis que todos por estas fechas es hoy me he puesto la camiseta de Crypto sharks <ríe> eh, por estas fechas siempre eh, hago un especial eh, con un descuento importante en toda la en todo lo que hay en la web los cursos los scripts el acceso al canal VIP todo tiene descuento más o menos todo en su en su medida entonces ¿Qué ha pasado? Ha pasado algo súper importante. Primero, como es el cumpleaños de la jefa, hacemos ese descuento. Pero teníamos un proyecto de hace tiempo que acaba de salir. Y eso es una auténtica noticia. Con lo cual, ¿qué pasa? Que con la jefa hacemos un 25% de descuento en todo. En todo, ¿vale? Pero, pero, como ha salido esto adelante, vamos a hacer otro. Y encima voy a sortear un curso. Voy a sortear... <risas> un script eh, voy a sortear mmm, otra cosa otro script <risas> y ya está, a todo ya, ya, ya estoy gilipollas, ya, ya me he pasado bueno, en fin, voy a sortear eh, uno, uno de cada eh, y, ahora, y ahora lo vemos bueno, en fin eh, decía John Boyle que un soñador vive eternamente y un pensador muere en un día, ¿por qué? porque el soñador suele actuar y suele ir detrás de su sueño y hacer cosas el pensador se queda pensando y dice, ay, ¿qué hago? ¿qué no hago? y claro, pues al final, mmm, castaña, castaña, en fin, venga, comenzamos hoy nos vamos, no vamos todo el mundo y encima hace un año pues empezamos hicimos esta campaña no para ayudar a, a emma a ser mamá eh, bueno se recaudó por medio de go, go find me una cantidad x y aparte pues en cripto eh, se recaudó otra parte que eh, se le entregó evidentemente eh, en fiat porque ya demuestra poco entonces qué pasó pues, pues tenía un problema para ser mamá y demás y ...ayer por la noche dio a luz un bebé de 4,2 kilos... ...está el gacho flipando... ...entonces ha venido al mundo Derek... Derek. Eh, ...la mamá está bien... ...el bebé ha estado un poquito en la incubadora... Y bueno, ella ha estado con oxígeno y demás, pues por aquellos problemas que, que tenía. Pero bueno, que ha salido todo maravillosamente bien. Están los dos muy, muy bien. Y bueno, posiblemente en un par de días eh, les den el alta y puedan ir a casa. Y bueno, pues ya nos mandará <ríe> un vídeo en cuanto pueda ir a hacer a, al gacho. Y bueno, pues ya sabéis que somos todos tíos de Derek. Eh, y además entre nosotros somos cuñados. Eso es más chungo, pero bueno. <ríe> Tengo un cuñado hace no sé qué, tengo un cuñado que hace no sé cuánto, pues mira así que bueno, enhorabuena a todos si alguien quiere eh, bueno, pues eh, eh, darle alguna cosita pues para pañales, para lo que sea uno que sea, pues aquí voy a, voy a publicaros, os pondré os pondré el link aquí debajo, ¿vale? Y, ¿y qué voy a hacer yo? pues lo que dije que iba a hacer eh, si llegábamos, eh, que era sortear un curso, aparte de sortear un curso eh, voy a sortear los dos scripts distintos que hay y, eh, además, eh, con el cumpleaños de la jefa hacemos un 25% de descuento en todo, pero lo vamos a sumar un 20% más, ¿eh? es decir, vamos a hacer un 45% de descuento en todo lo que se puede hacer dentro de la web, lo que son en los cursos, en los scripts. En... Veréis que más o menos todo tiene un 45, alguna cosa que no se pueda tener un poquito menos, pero vamos, eh, pero si quieres comprarte un curso es el momento ideal. ¿Hasta qué día? Pues la jefa cumple... En los años el 16 y normalmente solemos dejar una semana de margen, ¿vale? Eh, así que bueno, ya está. Pero la sorpresa, es que además se ha adelantado porque, claro, había crecido tanto el bicho el bicho, digo yo, eh, que, que bueno, pues le han tenido que hacer una cesárea y bueno, pues gracias a Dios ha salido, ya os digo ha salido todo bien. Y en dos o tres días pues estarán los dos en casita. Así que, felicidades eh, por otra parte, vamos a otra cosa que es a lo que estamos. Eh, mañana os diré lo de las condiciones del sorteo y todas estas cosas que bueno, será lo de siempre, lo de comentar y todas estas cosas, Entonces, algo muy sencillo tampoco me quiero comer el coco ¿qué ha pasado en el mercado? pues el SP500 que sigue subiendo, ahí arrancando no ha llegado a los máximos todavía, pero bueno ahí va, pellizco a pellizco eh, morisco a mordisco eh, bueno, pues a ver qué tal, eh, bueno, por otra parte Bitcoin, Bitcoin sigue lanzando, está haciendo una banderita eh, vamos a ver, estamos en cuatro horas claves, si nos vamos a una hora la vemos más clara eh creo que va a romper el máximo relativo anterior, ya empieza a generar ciertas eh, divergencias importantes, vale sobre todo las divergencias de mínimos están bastante claras, esto asciende y esto desciende, aquí también y el, y el volumen también. Uh, una divergencia bajista en una hora y es inicial, ¿vale? está empezando a iniciarla, todavía no es, no, es, no es tampoco una burrada, sobre todo porque me interesa mucho la superior, es decir, esta, que vaya hacia arriba, con esto que vaya hacia abajo, bueno, un poquito más pronunciada pero bueno, eh, en una hora ya sabemos, afecta a una hora, puede haber una caída a la EMA 20, a la, incluso a la 50, que bueno, esta zona un poquito más arriba yo creo, en la zona de los 29.500 eh, podría ser una zona de retroceso para luego seguir eh, lo está haciendo muy muy bien, mucha fuerza, pero pero, vemos que en todo este margen tenemos un buen volumen más o menos decente en rango horario un rango de cuatro horas no está muy allá. Desde que hizo el máximo de volumen en esta vela, que ha ido bajando, pam, pam, pam, pam. Nuevamente, lo que hace luego es volver a estas zonas, la zona de la vela de máximos, ¿vale? El retroceso suele, suele irse a más o menos esa zona. Entonces, hemos dicho que 29.500 y en eh, la, la zona de esta vela nos coincidiría 26.150 aproximadamente con este otro máximo que hizo aquí anteriormente. Eh, bueno, si nos fuéramos para atrás tendríamos cosillas, hay que ver, ¿no? Ya veremos a ver qué es lo que quiere hacer, pero de momento tiene pinta de estar tomándose un reposo para seguir subiendo. Con lo cual, la zona que hablábamos en su día de 30-32, creo que es bastante probable eh, subir hasta esos 32. Tenemos, vamos a ver si aquí puedo verlo en diario. Esta marca que tenía yo en 30-200, no es por casualidad, ¿vale? Vuelvo a lo mismo de siempre. ¿Por qué está ahí? Pues fijaros que cuando hicimos la subida, tacatacatacata. Taca, esta subida de Bitcoin vino y se apoyó aquí una vez, dos veces, y nos fuimos para arriba hacia los máximos. Eh, bueno, los máximos fueron después, pero bueno, da igual. Antes volvimos a apoyarnos en esta zona, una vez, zona 2, zona 3, zona 4, zona 5, y a partir de aquí ya otra vez, venga, a los máximos histéricos. Y, nuevamente, esta fue una zona en la que, caímos, nos apoyamos, intentamos subir, no pudimos y nos fuimos abajo, resistencia, resistencia, resistencia y al carajo. Entonces, bueno, creo que es una zona lo suficientemente importante como para tenerla en cuenta. Además, tenemos esta, esta zona que tengo yo aquí, los 32,900, marcado con esta línea en verde. Creo que sería un poquito más abajo porque creo que es esta zona de máximos, pero bueno, aproximadamente no la tengo ahí por casualidad. Igual, veis este mínimo que tengo aquí, veis toda esta zona más abajo estas zonas de apoyo de cierres aquí y bueno, pero sobre todo por este mínimo que tenemos aquí, plaf, entre este mínimo que hizo aquí y estos máximos que hay aquí, de 32.400 más o menos, bueno, pues creo que es el máximo que podemos hacer de momento. Proyección y potencia y garra y, grrr, y todo lo que queramos, haciendo la figura que sea, pues ya lo puse hace unos días y para mí, es, yo creo que este es el movimiento así en, en macro a lo bestia, ¿Qué vamos a hacer? Yo lo dejé ahí pintado y ahí lo voy a dejar en el BLX. Pues bueno, eh, de momento a ver si lo cumple y podemos subir, ¡pam! Zona de 35, poquito de la caída, hacer un doble techo, empezar a caer. Bueno, esto es, una, esto es una suposición, ¿vale? Ya veremos de qué forma lo hace, porque las cosas no llegan a un sitio recto, ni caen, ni vienen a ganar y a ir recto, ¿vale? llevan, llevan su, su tiempo. Entonces, bueno, vamos a ver qué quiere hacer y si realmente hace una figura de este tipo y se queda aquí, hace un, un reposo y se va arriba. Pero bueno, yo más o menos creo que zonas de máximos y mínimos previos a eh, Halving y luego el Bullroom, pues más o menos creo que para mí es, es, es algo similar a esto. Pero bueno, ya veremos en qué se parece o en qué no se parece. Bien, dicho eso, Ethereum por su parte no lo está haciendo tan bien, ¿vale? No lo está haciendo tan bien. Si vamos a, a Bitcoin, vamos a compararlo con aquí, aquí, este. Donde tenemos aquí? Esto para papá, pa, pa, que claro, tengo aquí tantas cositas. Bitcoin en diario, vale. Eh, tenemos una vela, una y dos velas bastante buenas: eh, un 464, un 184. No son para tirar cohetes, vale. No son estas velas, pero están muy bien. Eh, y Ethereum, por su parte, tenemos esta de un 276 y esta que está plana, planita, menos, menos 0,18. A ver si va a hacer un techito, doble techo y se nos viene aquí. Estaría bastante bien, sería una buena oportunidad de compra, sería un trade majete, pero vamos a ver, porque la, la actualización no le está sentando demasiado bien. También vemos por otra parte que está subiendo y el volumen está bajando, es decir, tenemos una divergencia bajista importante. ¿Mm? Eh, va perdiendo interés. Va perdiendo interés. Y si perdemos interés en Ethereum, eh, por otra parte, hemos visto cómo Bitcoin, pues el eh, volumen, bueno, es que no, aquí tampoco podemos. Mmm, no puede ser muy fehaciente, pero aquí sí lo podemos ver cómo ha ido cayendo también, a medida que iba subiendo y cayendo. Bueno, pues ahí va. El total market, por su parte, ha subido. Y la dominancia de ¿eh? Bitcoin también ha subido. Eso quiere decir que Bitcoin está arrastrando a algunas de las altcoins hacia arriba. El dólar index, por su parte, bueno, pues ha recortado lo que ayer ganó. Casi lo ha recortado hoy. Se ha tocado con la EMA 20. Todavía tiene que luchar un poquito más con ella para intentar romperla. Ir a la 50. Ir a la zona roja que tenemos aquí en 103. Eh, y las altcoins, señores altcoins. ¿Qué pasa con ellas? Pues que tenemos un poco de todo, pero, pero como he dicho, arrastrando algunas, Solana por aquí la tenemos, eh, Trias, STX, Jern Finance, Kava. también, muy muy bien, One Earth, un 5.73, empieza a despertar el DeFi, DeFi o como lo queráis llamar, Alpaca también está por aquí, eh, bueno, al, al Planet, por ejemplo, tengo que hacer un índice de DeFi, eh, Titan Arena, Ethereum Classic, importante ir viendo Ethereum Classic cómo va, y NJ. INJ me decía que ¡ay! Es que no has visto INJ. Joder, pues será que no hemos visto INJ. A veces, Madre del amor hermoso. Y fijamos, fijaros que eh, desde que hizo la resistencia, una vez que la pasó y hizo el pullback a ella, pues sigue subiendo. Pues bueno, pues, pues para arriba. Punto de pivote. Pues ahí lo tenemos. A ver, vamos a hacerle aquí. Lo tenemos ahí. En los 7,4 aproximadamente, ¿vale? A ver si tiene fuerza para llegar ahí. Pero mm, sí, puede llegar. De momento ha empezado a llegar la zona de resistencia. Veis esta zona que tiene aquí. Es una, el inicio de la resistencia. Y bueno, pues hasta ahí, yo creo que más o menos siete y medio podría, podría llegar eh, si el mercado quiere. Mm, importante, ¿vale? Ir viendo estos valores que están subiendo, que están siendo muy progresivos y demás, cómo van llegando a puntos de desgaste RSI en diario y a partir de ahí tomar decisiones. Cuidado porque esto afecta a todo el mercado. Eh? Tiene un clase por su parte, ya sabemos que muchas veces sale ramplón hacia arriba y a partir de ahí el mercado empieza a subir. Eh, pues tiene otra zona, un poquito más arriba, igual que le pasa... a. J aquí un poquito más arriba, tiene ese punto de bivote en el cual los 24.67, bueno, pues podría decir, vamos arriba, pero ¿qué necesita? Necesita coger aquí, pues, pues vamos aquí a este RSI, ver la línea de tendencia y llegar, pam, pam, pam, y romperla, ir al alza. Si llega aquí y no puede y se nos viene abajo, pues todavía podemos tener una, una caída. vale eh, Phantom, por ejemplo, 2.79 también bastante bien. Bastante bien, eh, y bueno, pues igual tiene un punto de pivote un poquito más arriba en esta zona de resistencia, en los 0.60. ¿Podría llegar? Pues claro que sí, tiene de sobra, pero bueno, está un poquito más renqueante más que otros. Dot, pol, Polkadot. Por su parte, pues tres cuartas de lo mismo, veis que tiene un punto de pivote un poquito más arriba, un toque aquí un toque aquí, incluso este máximo con este otro de aquí, también podría ser bueno, de momento, la zona de los 6,97 debería llegar a ella, y a partir de ahí veremos a ver si es capaz de mantenerlo, el, igual que en el caso anterior, pues si nos vamos a la línea de tendencia del RSI pues tenemos un toque, dos toques, tres toques y está en ello, a ver si rompe y si rompe bien, y si no, pues tenemos que ir un poquito más abajo y volver a intentar comprar en las 575 aproximadamente bnb por su parte ahí lo tenemos en 326 podría estar más arriba sí pero como ha tenido esas cosillas ahí, chunguitas eh, el señor el señor de los dineros pues bueno pues ahí estamos eh, con él eh, este antiguo tp1 que nos ha servido prácticamente zona de resistencia aquí vamos a bajar un poquito realmente está ahí vale. Tenemos aquí uno, dos apoyos, resistencia, resistencia, resistencia, resistencia, resistencia. A ver si es capaz de romperla. De momento, mínimos ascendentes, máximos, zona y ascendente aquí también. Pues la siguiente debería de romperlo. Debería de romperlo y tiene RSI de sobra para hacerlo. Vamos a ver si es capaz. Eh, tiene pinta de que el mercado sí quiere. ¿vale? Y cuando el mercado quiere, pues al final se lanza todo. Coinshells tenemos por aquí también, PIR, y bueno, un poquito de todo. Los presearches, 0.82, joder, ¿cómo aguantan? Madre increíble, el dinero gratis. Vale, pues vamos por otra parte a la parte más negativa que tenemos aquí, Neible, la BDK, Lina, un 7.98. ¡Ay! Lo que no sé es la caída de Neible. Bueno, aquí ya, ya dijimos en su día que tenía esta zona, esta, esta pinta de ahí, un poquito de, de cuña... Pero bueno, tampoco nos podemos fiar demasiado. Va a salir un poquito por arriba, puede bajar. Si, mientras respete esta línea ascendente, podrá volver a intentar a tocar la 0,19. Si no, si la pierde, pues ya sabemos que nos vamos a 1 y 2 mínimos y bajará la línea de tendencia. Esta sería ideal, sería algo perfecto. Vamos. Eh, ¿Qué más tenemos por aquí? Mm, neblio, Neblio, que ha bajado un 37,5% y no sé por qué. Es decir, eh, ayer hizo una cosa muy extraña, y hoy le ha seguido. ¿Ha habido alguna noticia? Y os pregunto, ¿vale? A los que yo sé que seguís más cosas. ¿Ha habido alguna noticia sobre Neblio? ¿Alguna cosa extraña? Eh, porque de repente esta zona... A ver, a, a ahí. Esta zona que es tan importante, que ha sido resistencia, resistencia, resistencia, resistencia. Aquí ha sido una zona de soporte importante. Pullback que después de pasar... O sea, ha sido resistencia aquí también, aquí. O Esa es una zona importantísima. Después de haber ido arriba, haber hecho pullback más o menos a ese, a casi está esa zona, perderlo de esta manera, algo está pasando en Neblio, porque ya no solamente perder esa zona, sino que hoy se nos viene a la siguiente. Es un cataplón importantísimo para, por muy alto y que sea, pero es que es un caso raro. Vale, Larry Gates, bueno, ya sabemos que un 16% es muy fácil porque vale un centavo de dólar, pero, joder, Neblio vale 54. Entonces, ahora mismo, claro, es que hace nada estaba en 1,20. O sea, el, el castañazo es muy importante. Eh... Bueno, pues así importantes, pues las, la Lina con un 8% de pérdida. Eh, igual, o sea, no ha podido llegar a esos máximos que tenía. Esta zona de resistencia que es súper importante, la que tiene entre la línea roja y la línea verde, la atravesó y, bueno, pues de momento eh, para atrás, CFX, LPT, TVK, también pierde un 4,43, eh, o sea, y así no ya, más interesantes, bueno, HTR también, por aquí, y bueno, Melos, Filecoin, Perdiendo un 2.14. Bueno, eh, tiene aquí varias zonas. Esta zona de soporte que teníamos aquí marcada, esta zona de resistencia, justo ha venido a ella, más o menos, y está retrocediendo. Pero yo creo que va a seguir subiendo. Eh, ha pasado a la zona de 50% RSI. Mira. Uh -huh. Y vuelve atrás, ¿vale? Hace pullbacks más o menos sobre ella y posiblemente luego seguirá. Ahora. ¿Qué pasa con nuestro querido Alerts? Este script lo tenéis gratis en el canal. Tenéis por aquí debajo seguramente en la descripción el link. Y si no buscáis en el canal, es script gratis y os sale. Eh, está en la línea roja, está a punto de romper la línea roja. Si rompe la línea roja, al alza, ¿vale? Ahora un cuerpo verde de este tipo, o a lo mejor es uno más pequeñito de estos, no importa. Pero es un impulso al alza para intentar romper esa zona. Que de momento le hace de taponcillo en los 640. Pues si se va ahí y pasa a la siguiente, que está en los 728, o al menos en los 6,90, pues bueno, está bastante bien, ¿vale? Así que bueno, no me enrollo más, chicos y chicas, ha nacido Derek, tenéis esas ofertas por ahí, os lo iré recordando todos estos días, e intentaré ser pesado porque es que luego me decís ¡Ay, que es que yo lo iba a comprar y no me he enterado! ¡Ay, que es que...! Pues seguro que con el sorteo más de uno se entera. Así que bueno, no me enrollo más, chicos y chicas, eh, como digo siempre, bueno, pues espera primero el sorteo, se va a tocar, eh, eh, porque lo, lo voy a hacer rápido, lo haré pasado mañana, así que, eh, como digo siempre, venga, invertir con mucha cautela, guardar liquidez, Javi Pons, para las oportunidades, y que la paciencia os acompañe. ¡Chao, chao!